Hola, en este videotutorial vamos a continuar con medidas de estadística descriptiva. En este caso, las medidas de posición, como pueden ser la mediana, que ya la vimos, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Respecto a las medidas de posición, podemos decir que distribuyen eh, los valores de mi observación en partes iguales y van a permitir saber dónde se sitúa un valor respecto al total. Por lo tanto, en cierto modo, podríamos ver cierta equivalencia con la frecuencia relativa acumulada que habíamos estudiado antes. Permite eh, ver un determinado valor en términos relativos, ¿m? comparándolo con el resto de los valores que tenemos en nuestra distribución. Las que nosotros vamos a ver, como hemos dicho antes, van a ser la mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Cada uno de ellos va a dividir. En partes iguales la distribución, la mediana en 2, los cuartiles en 4, los deciles en 10 y los percentiles en 10. Pero tenemos que tener en cuenta que los cortes que se dan siempre son uno o menos. Es decir, si yo tengo un bocadillo y lo quiero dividir en 2, lo que hago es darle un corte. Si lo quiero dividir en 4 le daré 3, si lo quiero dividir en 10, 9 y en 100 pues daré 99 cortes. Esto nos puede servir para la hora de repartir alguna tarta en algún cumpleaños. La mediana, como hemos dicho antes, va a dividir eh, nuestra distribución con un corte en dos partes iguales. Los cuartiles va a dividir nuestra distribución en cuatro trozos dándole tres cortes. ¿Cómo lo calcularíamos eh, con datos numéricos? Pues bueno, tengo que buscar la posición o el lugar donde está mi valor, como hemos hallado antes para la mediana, y recordábamos que la mediana distinguíamos cuando los datos eran impares y cuando los datos eran pares. Cuando eran impares, al número de observaciones que teníamos, le sumábamos uno y lo dividíamos por dos. En el caso de la mediana, porque era el eh, número de partes que hacíamos, en este caso si la fórmula la queremos hacer de manera genérica pues yo sustituiré ese 2 por el número de partes que tenga en mi medida de posición y lo multiplicaré por el número de corte que esté buscando, pues en este caso ese número de corte lo represento con K. Para la fórmula con los datos pares haré exactamente lo mismo, miraré el número de observaciones que tengo, lo dividiré entre el número de partes y lo multiplicaré por el número de cortes vamos a verlo mediante un ejemplo si yo quiero buscar eh, el cuartil de una o los cuartiles de una distribución que, es, eh, que tiene número de observaciones impares lo que haré es n que es mi número de observaciones en este caso 11 que es impar le voy a sumar 1 y lo voy a dividir por el número de partes que tengo como son cuartiles pues serán 4 en el caso de buscar el cuartil 1 pues mi número de corte será 1, lo multiplicaré por 1, 12 entre 4 será 3, por 1, 3, pues buscaré el valor que esté en la tercera posición. En este caso es 14, que es la que ocupa el tercer lugar. Si lo que quiero ahora es hallar el segundo cuartil, volveré a hacer lo mismo, el número de observaciones que tengo, n, que es 11, impar, le sumo 1, 12 entre 4, 3, por 2, 6, pues buscaré el valor que ocupa el sexto lugar, en este caso 16. Si quiero hallar el tercer cuartil, al número de observaciones que tengo lo sumo 1 porque es impar, divido entre el número de partes que tengo, que es 4, que estoy hallando los cuartiles, y multiplico por el número de corte que quiero, que es 3. Pues miro el que ocupa, en este caso, cuatro, eh, que tengo 3 por 3, el noveno lugar, que es 18. Y ya tendría hallados los cuartiles de mi distribución. Esto por ejemplo es útil, eh, recordáis cuando hablábamos de las revistas de investigación decíamos que teníamos que intentar publicar en las que tuvieran en, estuvieran en el primer cuartil, quiere decir que si eh, viéramos la importancia de las revistas, eh, las que estuvieran en el primer cuartil serían las más importantes, es decir, sería el 25% de las revistas más importantes y esas pues, eh, serían de la posición, o en este caso, el valor 14 hacia abajo en nuestra distribución. Si yo tuviera una distribución con números pares, aplicaría eh, la otra fórmula, y en este caso vamos a suponer que tenemos esta distribución con 12 valores, los 12 valores lo dividiríamos entre 4, que es el número de partes que tengo y lo multiplicaría por 1. Obtendría el valor 3, luego buscaría el valor que ocupa el, la posición 3 y le haría la media con el valor que ocupa la posición 4. En este caso, al ser 14, pues la media sigue siendo 14. Si hallo el segundo cuartil, veo otra vez el número de observaciones que tengo entre el número de partes y multiplico por el número de corte que quiero hallar, en este caso el 2, que es el segundo cuartil me da el sexto lugar, luego yo tengo que hacer la media entre este y el siguiente. El valor que ocupa el sexto lugar es el 15, el que ocupa el séptimo lugar es el 16, pues haría la media entre los dos y obtendría que mi segundo cuartil es 15,5. Lo mismo para hallar en el tercer cuartil, mi número de observaciones entre el número de partes por el número de corte, que en este caso es 3 porque es el tercer cuartil. Obtendría el noveno lugar y tendría que hacer la media entre el valor que ocupa la novena posición y el que ocupa la décima. En este caso 16 y 18, la media sería 17, que sería mi tercer cuartil. Eh, veamos ahora eh, un ejemplo, pensemos en un ejemplo. Si hay un alumno que saca un 4 en un examen, en principio podemos pensar que no es muy buena calificación porque sería suspenso, pero esto sería viéndolo en términos absolutos. Si esa nota la ponemos en comparación con el resto de notas que ha habido, si pensamos que hay 20 alumnos en su clase y que él está en el percentil 90, eso significaría que hay solo un 10% de alumnos de su clase, que en este caso serían 2%, que han tenido más nota que él. El resto, el 90% de la clase, ha tenido menos nota. Luego vemos que, aunque en términos absolutos nuestra información pueda aparecer una cosa, pues en este caso que este alumno ha sacado una mala nota, si la comparamos con el resto de valores de la clase, vemos que no ha sido tan malo porque solo dos personas han obtenido más nota que él. Entonces, en este caso, pues la conclusión puede ser que el examen fuera muy difícil o no se ajustara a lo que se hubiera visto en clase. Podemos poner otro ejemplo. Pensemos que un alumno obtiene un 8 en un examen. En principio puede ser muy buena nota, pero si lo comparamos con el resto de notas que ha habido en la clase, si este alumno se encuentra en el percentil 15, significa que hay 17 alumnos de 20 que han tenido más nota que él. Es decir, solo hay 3 alumnos que han tenido menos nota que él. Con lo cual, pues bueno, pues es una buena nota, pero no un buen resultado en global. Pensemos, por ejemplo, en una posición. A lo mejor hemos tenido una nota alta, pero si la mayor parte de la gente ha tenido una nota mayor que la nuestra, pues sería difícil que, que en este caso se consiguiera una plaza. Por lo tanto, aquí vemos que muchas veces es importante también tener en cuenta las medidas de posición. Y con esto... Pues habríamos visto otra temita más. Muchas gracias.